Hola, ¿cómo están? Yo soy Michi y bueno, pues hoy vamos a ir a un lugar que creo que para muchos eh, les va a traer recuerdos de la infancia, a mí también. Así que nada, si les gusta este video, déjenme un like, un comentario, ¿qué les parece? Y vamos allá. I never este lago se encuentra a una altitud de 1,188 metros sobre el nivel del mar Así es chicos, nos encontramos en el hermoso lago de Amatilán. A pesar de tanta contaminación que hay hoy en día en el lago Que no era nada comparado a lo que fue hace 40 años quizás aún conserva belleza y pues el simple hecho de estar aquí respirando aire puro y ver la naturaleza, los patitos nadando, nadando en el agua es algo muy bonito y creo que a muchos nos trae buenos recuerdos otro dato importante y que me llamó bastante la atención y digo qué tristeza también eh, este lago en su momento llegó a medir hasta 40 kilómetros cuadrados y hoy día mide apenas 11 kilómetros cuadrados de extensión algo que me causó mucha curiosidad también fue cómo se formó este lago Y es que resulta y acontece que debido a los movimientos sísmicos y las erupciones volcánicas de los, de los volcanes Vaya que están alrededor del lago, tal vez, bueno acá creo que no se ve muy bien Pero tenemos cerca el volcán Pacaya, tenemos el volcán de fuego Entonces los movimientos sísmicos y las erupciones formaron esta gran cavidad como les contaba anteriormente, en su momento llegó a medir 40 kilómetros de extensión A ver, y les quiero mostrar algo muy muy bonito que me llamó la atención Y es que se pueden ver patitos nadando e Incluso, ay, vean Un momento, yo pensé que solo era un pato Estoy viendo que hay un montón, allá hay otro, allá hay otro Vean, hay un montón Y hasta allá Qué bonitos, saben muy relajados, muy frescos es tan relajante y tan bonito poder estar un ratito acá y conectar con la naturaleza porque es algo que a veces olvidamos de hacer y es muy importante. Cuando tú conectas con la naturaleza, estás creando un vínculo, un vínculo de paz y armonía que, que a veces en, en el día a día, en el estrés del trabajo, pues no lo tenemos. Así que bueno, ahora los llevaré a ver un poco de las ventas que están acá a los alrededores y tal vez podemos platicar con alguien como ustedes pueden observar muchas familias suelen venir los fines de semana acá, los vendedores aprovechan vean el montón de ventas que hay acá muy bien y justo ahora vine a un lugar acá, compré una pepitoria y unas canillitas de leche estoy en el puesto de doña Carmen ella me cuenta que tiene 48 años vendiendo acá Aquí hablando con Doña Carmen, ella me contaba sus, sus recuerdos, sus anécdotas y experiencias acá en el lago de Matitlán. ¿Qué me contaba Doña Carmen? Que usted le enseñó a nadar a sus hijos acá, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad pues de que llegué a ser madre y cuando ellos ya empezaron a crecer aquí en este hermoso lago, que para mí sigue siendo hermoso porque por medio del bendito lago nosotros ganamos aquí nuestro dinero, ¿verdad? Uh -huh. sí pero a ellos yo les enseñé a nadar aquí, les enseñé a comer sus guapotes, de que en aquel tiempo era una belleza de guapotes que comíamos. Tomábamos nuestro caldo de guapotes con cangrejo y jute, que desde muy pequeña yo lo empecé a tomar, que para nosotros era una comida excelente. Increíble, ¿ustedes imaginan que de este lago antes, hace años, había todo ese tipo de vida y podías comer hasta un caldo de mariscos, incluso de, de lo que tú pescabas acá, es, es muy bonito. Y ella me contaba también que el agua antes era muy cristalina, ¿verdad? Sí, bastante cristalina, señor, porque la verdad era un... Era, le digo, en lo natural, limpio, limpio. Usted entraba a la playa y se veía de sus pies porque era un agua transparente. Tristemente con el tiempo fue creciendo la población y fue donde se nos vino abajo el bendito labio. Sí, eso estábamos platicando con ella, que debido a que hay mucha gente ya viviendo en el mundo y todos vienen a contaminar y también me contaba ella que los presidentes pues eh, lamentablemente han tomado malas decisiones y han dejado que fábricas y empresas contaminen con sus desechos tóxicos, este lago se ha vuelto pues así prácticamente ya un lago casi sin vida que eh, no sé si está escuchado pero dicen que casi le dan 20 años de vida al lago Sí, es cierto, lo he escuchado y a veces nos dan pláticas, tristemente que, que lleguemos a eso, señor, porque nosotros, yo por ejemplo y toda mi familia vivimos un hermoso lago, uh -huh. nos bañábamos ahí en aquellas aguas transparentes, lindas, lindas, tristemente ahorita sí ya tengo mucho tiempo de que ya no lo hacemos. Ya no, no, yo creo que si alguien se mete a nadar ahorita al lago hasta se ahoga de tanta alga y contaminación que hay, sí. ¿Verdad? Hay muchos que se han muerto, dice ella Y es cierto, yo he visto las noticias Así que bueno, yo los invito a que hagamos conciencia Y si ustedes quieren venir a visitar a, Acá, este maravilloso lugar Lago de Amatitlán, porque aún es un maravilloso lugar Encuentras un montón de restaurantes Un montón de ventas de dulces Típicos, como el de Doña Carmen Que yo les recomiendo que vengan a visitar Y compren sus dulces, ella me cuenta Que todo esto ya prácticamente Es un patrimonio familiar, ¿verdad Doña Carmen? Sí, a nosotros en mi casa, mi madre nos enseñó a trabajar todo esto porque ella vivía de, de todo lo que tenemos aquí. Ella aprendió a hacer todo, todo lo que es el dulce típico y por medio de ella nosotros seguimos nuestra tradición amatizana. Así es, son conocimientos que se heredan y costumbres que se transmiten. Y pues gracias a este lugar, pues doña Carmen tiene un puesto acá, el cual genera sus ingresos. video de hoy, yo me la pasé muy muy bien recordando anécdotas trayendo a mi mente recuerdos de cosas que yo viví acá con mi familia eh, la verdad es que es un lago muy bonito aún conserva su magia así que los invito a que vengan y sigan disfrutando de este hermoso lugar que probablemente no lo tengamos por mucho tiempo, así que hay que aprovechar ahora que aún tenemos este bonito lago, a pesar de su gran contaminación, Te conecta con la naturaleza de una manera muy bonita y está súper cerca, creo que a 26, 25 kilómetros de la ciudad capital así que es un destino bonito para venir a pasar un fin de semana y salir de la rutina y pues también es importante recordarles que este lugar sigue siendo fuente de ingresos para muchas personas de acá, aledaños o personas que realmente desde pequeños nacieron y se criaron acá tienen sus negocios así como Doña Carmen y pues es una fuente de ingresos para ellos este lugar yo ya me estoy asando el calor, así que nos vemos en un próximo video. Deja tu like y un comentario.